Esta es nuestra democracia actual. Nos han acostumbrado a participar una vez cada cuatro años, elegir a unos representantes y desvincularnos de la vida política hasta las próximas elecciones. Y por si eso fuera poco, asistimos con naturalidad al incumplimiento de los programas electorales. <risa> Las iniciativas ciudadanas tampoco prosperan porque nuestros representantes políticos quieren mantener el monopolio en la toma de decisiones. Nuestras autoridades promueven formas de participación ciudadana superficiales que pueden controlar y no afectan a los temas que verdaderamente importan. ¿Podemos cambiar esta situación? ¿Podemos crear una verdadera democracia participativa? ¿Sería posible aprovechar el potencial de Internet y de las redes sociales con este fin? Para conectar en nuestros barrios y ciudades a los vecinos unos con otros, uniendo a aquellas personas que comparten intereses, inquietudes y problemas para que al articular sus demandas con las acciones de las organizaciones y los movimientos sociales puedan ejercer una influencia poderosa sobre las instituciones públicas, que se traduzca en acciones y políticas públicas que promuevan realmente el interés general y que resuelvan los problemas de los ciudadanos. Con ese objetivo estamos creando Citizens, una plataforma de software libre que facilite y potencie ese proceso de interconexión de la ciudadanía. Citizens permite hacer algo muy sencillo, pero muy importante, mantenernos informados de las convocatorias cívicas que ocurren a nuestro alrededor y están relacionados con los temas que nos importan. Es decir, Citizens te permite saber quién está haciendo qué, dónde y cuándo. Y también cómo podrías tú apoyar las iniciativas. Así, por ejemplo, buscando Sostenible, se encuentran las convocatorias en tu barrio para las próximas semanas relacionadas con esta palabra clave. Tanto las organizadas por colectivos ciudadanos y entidades cívicas como las de las administraciones públicas. Para cada evento puedes ver sus niveles de actividad, difusión e interés y haciendo clic en la ficha podrías ver informaciones detalladas sobre sus objetivos, su agenda y los colectivos que participan en él. Si alguno de los eventos te interesa, puedes seguirlo para recibir automáticamente alertas sobre él o también compartirlo en las redes sociales con tus amigos y tus contactos. La búsqueda también te indica que colectivos, organizaciones, instituciones e incluso personas concretas están especialmente relacionados con el tema que te interesa. Es más, cuando creas un perfil en el sistema, puedes definir tus intereses y de esta forma, Citizens te avisa proactivamente cada vez que acontece algo relacionado con ellos. Además, Citizens guarda registro de todos los eventos cívicos que acontecen en la ciudad. No solo es posible ver lo que va a pasar, sino repasar la historia de lo que ocurrió anteriormente. Algo muy importante cuando te incorporas a una iniciativa que ya lleva meses desarrollándose, o cuando no puedes acudir a un evento, pero te interesa informarte de su trayectoria y resultados. Citizens provee de una agenda cívica abierta y apartidista que cualquiera puede utilizar. Son los propios ciudadanos y organizaciones quienes crean las informaciones para dar a conocer sus actividades y convocar a los interesados. Estamos trabajando en la programación de la plataforma Citizens y esperamos empezar a usarla pronto con vuestra ayuda. Tú puedes ayudarnos, contribuyendo con tus habilidades al proyecto, haciéndonos una microdonación o promoviendo el uso de Citizens en tu ciudad. En resumen, nuestras democracias no funcionan como deberían. Queremos arreglarlas empezando desde lo local, creando herramientas que nos conecten con los demás. Tú puedes ser parte de este cambio. ¿Quieres ser protagonista? Pasa a la acción. ¡Conéctate! Construye ciudades sensibles. Citizens. Todos contamos. Tú también.